¡Hola, hola! Hoy les voy a hablar sobre verbos regulares e irregulares en inglés y haremos algunas oraciones Regular and irregular verbs and some sentences ¡Empezamos! Los verbos regulares e irregulares están divididos en tres formas Regular and irregular verbs are divided in three forms Present, presente Past, pasado y Past, participle Pasal participio. Regular verbs end in EED or IED. Irregular verbs have four different types. 1. Verbs which have the same base form, past and past participle. 2. Verbs which have the same past and past participle. 3. Verbs which have the same base form and past participle. And 4. Verbs which have a different base form, past and past participle. Now, let's make sentences. Ayer le dimos dos vueltas a la cuadra. We walked two rounds around the block yesterday. El verbo regular es walked y sus formas son walk, walked, walked. La semana pasada trabajé ocho horas al día, de lunes a viernes. Last week I worked eight hours a day from Monday to Friday. Aquí el verbo regular es work y sus formas work, worked, worked. Now, sentences with irregular verbs. Ella empezó a hacer su tarea hace dos horas. She began doing her homework two hours ago. El verbo irregular began y sus formas begin, began, begun. Ayer se sentía muy feliz. He was feeling really happy yesterday. El verbo irregular was y sus formas be, was, or were, and been. Entonces, los verbos que no cambian en su forma, solamente se les añade ED o IED al final, al pasado o pasado participio, son los regulares. Y los verbos que sí cambian en sus formas y tienen cuatro formas distintas de formarse, son los irregulares. Hay más de 600 verbos regulares en inglés e irregulares hay alrededor de 200. Gracias por ver el video de hoy. Si es que tienen alguna pregunta, escríbanla aquí en los comentarios de abajo. Si les gustó, denle like y por favor, suscríbanse a mi canal. Adiós.